Desde la Coordinadora de Cantabria por las Pensiones Públicas, estamos aquí en el Ayuntamiento reivindicando un sistema en relación al proyecto presupuestario aprobado el pasado 27 de marzo por el Consejo de Ministros. La Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas manifiesta. El Gobierno de Rajoy ha sacado este proyecto presupuestario al verse obligado a mover ficha debido a las grandes movilizaciones en defensa de las pensiones que se han producido en todo el Estado. Las medidas estrellas de este proyecto nos parecen vergonzosas, ya que estaban recogidas en la reforma del 2011 de Zapatero y que a pesar de ser un recorte más, el gobierno de Rajoy ya había negado, se había negado a aplicar. Las medidas aprobadas por el gobierno ni son suficientes ni nos las creemos. Desde la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones exigimos reco recoger las pensiones como un derecho constitucional y que sean incluidas en los presupuestos generales del Estado jubilación ordinaria a los 65 años y sin penalizar con 40 años o más cotizados recuperación del subsidio para mayores de 52 años subida mínima del 8% y recuperación de lo perdido desde 2011 hasta llegar a una pensión mínima de 1.080 euros que garantice una vida digna como está recogido en la Carta Social Europea reducción hasta su desaparición de la brecha de género que también está en las pensiones Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia, eliminación de cualquier tipo de copago y restablecer los derechos sanitarios. No rotundo a la privatización de las pensiones y de los servicios públicos, en este caso y de manera especial a los que afectan a las personas mayores. Por ello, exigimos la eliminación de las desgrabaciones fiscales para los planes de pensiones privados. Desde la plataforma tendremos siempre una oposición frontal ante cualquier medida del Estado español o de la Unión Europea para favorecer los planes de pensiones privados a los que la gran mayoría de la clase trabajadora no puede acceder. Derogación de las reformas del 2011 y 2013 que supusieron un atentado a la clase trabajadora en general y para los pensionistas en particular. Por todo esto continuaremos en la lucha por un sistema público de pensiones dignas para el pueblo trabajador. Hacemos un llamamiento al pueblo en general, no solamente a los pensionistas. La lucha por unas pensiones dignas no es una lucha parcial de los pensionistas, es, es la lucha de todos los trabajadores. Las pensiones son un derecho ganado y pagado, que no te la roben y que no te roben tu futuro, por unas pensiones dignas. Por nuestras pensiones, ni un paso atrás. Por estas pensiones, ni un paso atrás. Por estas pensiones, ni un paso atrás. Viva la lucha por las pensiones. Viva la lucha por las pensiones. Viva la lucha. Por las pensiones. Los Borbones que paguen las pensiones. Los Borbones que paguen las pensiones. Los Borbones que paguen las pensiones. Los Borbones que paguen las pensiones. Que paguen las pensiones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Votar al PP 025. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Votar al PP 025.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 Subida mínima del 8% y recuperación de lo perdido desde 2011 hasta llegar a una pensión mínima de 1800 que garantice 1080. <risa> que garantice una vida digna como está recogido en la carta social europea <risa> eh, reducción hasta su desaparición de la brecha de género en las pensiones pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia eliminación de cualquier tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios, un no rotundo a la privatización de las pensiones y de los servicios públicos, en este caso y de manera esencial a los que afectan a las personas mayores. Por ello exigimos la eliminación de las, de las desgrabaciones fiscales para los planes de pensiones privados.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 para el pueblo trabajador. Hacemos un llamamiento al, al pueblo trabajador en general. La lucha por las pensiones dignas no es solo una lucha parcial de los pensionistas, es la lucha de todos. Las pensiones son un derecho ganado y pagado. Que no te roben la pensión, que no te roben el futuro. Fuera ladrones, ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Al PP, al PP! Las sotanas LB y las pensiones nadie las ve. Os invitamos a que os acerquéis a la pancarta para que se os recojan los datos y teneros informados de futuras convocatorias. El lunes que viene posiblemente organizaremos otra concentración. Sí, ¿Seguro? ¿Seguro no?